Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es David Esteban Y como podrán saber, esto es un video de Saludes Y bueno, espero que la verdad lo vean y les parezca um, divertido Sí, divertido dijo esperar? ¡Vamos de una! Y la verdad, gracias por verlo mancitas, Besos, besos, besos a todas y a, y a un niño que comentó también Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Esteban y bueno, vamos a mandarle <risa> saludos a los que comentaron el corazoncito Bueno, esta es la lista Un saludo para Karen Julián González Gracias por comentar o no sé qué, qué les he hecho Un saludo para Valeria Valeria Gómez Otro saludito, besos mi vida eres muy hermosa Un saludito para mi amigo conocido Medina Domínguez, Adolfo, así lo pueden encontrar en Facebook, gracias por comentar el corazoncito Para Anita Quiroz, eres muy muy muy linda, demasiado linda Para Camila Cárdenas, eres una belleza Para Dayana Cuevas, que eres muy hermosa también Para Melari Rosales, que es muy hermosa Besos para todas ustedes para Paola Moreno, que también es muy linda lógicamente, y... besos, princesa. Para Tatiana Cuestas, para Dayana Pabón, para Sara López, para Talía Amado, Alexandra López... Dianita Banegas y Emilizaray Rodríguez y un saludito para mí que yo también comenté y bueno eso es todo por hoy gracias por verlo y gracias por comentar en serio de verdad ustedes son los que me hacen falta y no sé, sí, muy pronto empezaré a hacer retos que ustedes me comenten es más, si ven, están viendo este video comenten aquí abajo háganlo acuérdense que si lo ven tienen que comentar y si no lo hacen pues eh, pudrense no En serio comenten aquí abajito Aquí en esto de comentarios Comenten qué les gustaría que hiciera en un próximo video Y pues lógicamente Si comentas te nombro Y bueno comenten qué quieren que haga Y gracias por verlo Y miren aquí los anoté todo bonito En serio gracias por verlo Y ustedes son lo más lindo que hay en este mundo Mamacita